4 de la tarde exactas en esta ciudad de La Plata y en este aire de Radio Estación Sur. Yo algo que, que suelo lamentar desde hace mucho tiempo, porque de hecho ya en los años 2000 yo escuchaba algunas, algunos programas de radio que afectaban la voz y nunca se nos ocurrió y nunca me, me acuerdo de esto que estoy pensando, que es poder ponerle autotune a lo que estoy diciendo. Poder hacer que mi palabra de humano o poco menos llegue a lo que es esa nueva moda, esa nueva tendencia, nueva herramienta de la comunicación y que además no solo que abunda un montón, sino que también parece ser que a mucha gente le llega y podemos hacer propio ese lenguaje, esas herramientas. Desde la ciudad de La Plata y desde los sonidos que van surgiendo por acá, acaba de salir el disco Las Estrellas, donde Mr entre algunas otras cosas pero bueno empezando por ahí utiliza esa herramienta además de la propia de la palabra del sonido en una temporada que lo tuvo lejos de los escenarios porque estaba tocando solo con ese nombre como mister junto a las armas buenos aires la banda de rock bonaerense que también hemos hablado bastante por aquí ahora no solo con estos efectos sonoros, sino los efectos de la radio en pandemia, que es tirar unas conexiones de Zoom, que es tirar unas cámaras y prender nuestros Wi-Fi para poder charlar. Está del otro lado Ramiro García Morete, Mister. Bienvenido a la radio una vez más. ¿Cómo te va, Seba? Un placer siempre hablar con vos y, y gozar del aire de Radio Estación Sur. Que es un espacio muy valioso. Sos alguien también que, que esta cosa de la radio y de escuchar en general, porque hacer música se trata mucho de escuchar y, y con este nuevo disco no yo notaba esto, al fin empieza a llegar como que se arma un cancionero más propio con estas herramientas. Pero también me imagino como, y quiero que charlemos, capaz que de ese trasfondo, si esto ahora se viene una presentación en vivo, si lo pensaste, si no, con toda esta cosa de la pandemia, viste, nunca sabés cuánto tiempo dedicarle a, a, esos, a ese tipo de, de ideas. Generalmente cuando pienso un disco o un EP o cualquier recorte narrativo, sonoro, pienso... Me, me, eh, digamos, me limito al proceso y al disfrute que implica eso, sin un plan superador. En este caso particular, el domingo que viene voy a tocar en Ciudad de Gatos, pero no necesariamente va a hacer la, una presentación oficial. Por supuesto voy a tocar las canciones o algunas de ellas, pero voy a recorrer digamos eh, parte de, de mi nutrido cancionero. Eh, coincidió con la salida del disco y la fecha que más o menos estaba por ahí. Eh... ¿Es que de hecho la tapa del disco es en ciudad de gatos o me equivoco Sí, sí. la tapa del disco es una foto de uno de los conciertos de los pocos conciertos que pudimos dar en, este, en esta pandemia que cuando se abrió en el verano pasado creo que fue a fin del año pasado me gustaba mucho la foto porque eh, bueno ahí, ahí para quien pueda verlo eh, estoy de espaldas y se ve una pantalla ahí. bueno era como una forma de resignificar la idea de, del éxodo hacia un portal y hacia un universo distinto, ¿no? Me gustaba la idea de que yo estuviera de espaldas, como yéndome hacia algún lado, que es quizás uno de los, yo entiendo, uno de los tópicos que hay ahí este, subyacentes en, en este pequeño disco. Y que eh, además hay cosas más allá de ese efecto, ¿no? De, de, que también la escucha, digo, mucha gente ya lo tiene acostumbrado, pero eh, eso, no era tan común en los discos de la ciudad. Eh, la, la cuestión poética, eh, hay mucho juego y de hecho eh, al aire escuchamos lo que es la intro, que es escuchar el himno nacional con es, con ese sonido, ¿no? Y justo eh, yo lo pensaba y lo esquivé al aire lo más que pude, obviamente, pero toda esta discusión de Ricardo Iorio cantándolo en un partido de fútbol o no, o que se lo prohíban, digo, ese tipo de elementos, eh, tomarlos, hacerlos propios y a la vez ajenos, ¿no? Porque están en realidad en, en, en, una, en un corpus más grande no eh, yo sencillamente tenía a ver me parece que, que algo me, que me parece importante y, y vos sos una de las personas que seguramente más va a reconocer a mí nunca me interesa utilizar las herramientas de la manera que se dice que hay que utilizar no es que no me interesa no me sale no está creo en mi composición y en mi comodonía o en mis capacidades eh, adecuarme exactamente a las reglas de, de cada recurso lo que más me divierte a mí es precisamente jugar con ciertos recursos alterarlos y generar algo por ende el rol que tiene el autotune en este álbum eh, supongo que es llamativo pero me parece que es una herramienta para, para remarcar una narrativa un relato sonoro que tiene que ver con un éxodo que tiene que ver con una cuestión de una melancolía futurista y demás eh, y que no tiene tanto que ver precisamente con digamos con el modo en que se utiliza. Recién mencioné varias veces la palabra narrativa, ¿no? Generalmente, en cuanto a las líricas, que no es la única forma de relato no en la música, de hecho es la, no es la menos importante, pero quiero decir, en cuanto a las letras, generalmente el autotune está muy vinculado a cierto tipo de líricas, ¿no? Y me parece que lo interesante, si yo hubiera hecho una canción diciendo que estoy flex, o que estoy chill, o... Janeando con, con, con la gang, no está mal, pero me parece que te sonaría familiar. A mí quizás yo quería generar otra cosa. Yo ya lo había planteado en cierto modo con el, el último Piano Blanco sobre la Tierra, que era una historia, si a alguien le interesa, es un pequeño disquito de una historia de un compositor del año 2080, donde él este, tiene cierta añoranza por la música de principios del siglo y anhela... El autotune casi como de la misma manera que algunas personas hoy quizás anhelan la guitarra eléctrica o, o algún elemento que se vincule a una época. Yo la verdad sí. que generalmente tengo diálogos bastante confusos con, el, con la época, con el tiempo. Me gustaría, si yo conversara mejor con mi época, seguramente estaría en otra posición en el campeonato de la música. Por ende, es como casi imposible que yo utilice esto en términos de moda. Eh, y respecto al himno, sí me interesaba, por un lado... Eh, nada, recuperar una de las canciones más hermosas de la historia del pop eh, recuperar una palabra que en realidad es de todos, por definición, de todes pero que justo ya perdimos la palabra cambio hace un tiempo, entonces perder la palabra libertad sí. y, y delegársela justo a ciertos sectores y, y después me parecía muy interesante, eh, fue muy difícil. Eh, yo quería hacer la, eh, la versión entera, pero el autotune se vuelve un poco loco frente a las modulaciones. Se fue, se, incluso se vuelve loco frente a la afinación. Eh, a veces hasta te pide que desafines. Por ende, dejamos como la primera parte. Era muy complejo hacer el himno completo. Yo lo canté desde un lugar muy emocional. O sea, por eso a mí lo que me pasa es que yo no, no siento que sea un álbum en el cual este, digamos que el autotune se lleve una parte más... Este, como podría decir. No, es que, eh, frente, te, al te te digas, general, que frente al paisaje que general. Frente de... al paisaje general está eso, pasan otras cosas. Claro, a mí me genera. Eh, digamos, yo pensé en una sonoridad. Es una composición, ¿no? Es como. Esa es la palabra. Es como hacer un cuadro y, y los colores se combinan. Y ya te digo, quizás es un elemento que en otro contexto no me genera nada. Pero acá me genera una idea de desolación y de y de éxodo y demás que yo quería remarcar y de transformación o sea, honestamente este álbum eh, no sé, la otra vez creo que en otra nota decía que casi todos mis discos son como despedidas no mm. o todas mis canciones y creo que es un gran álbum de, de despedida no, lo cual no, no implica que... no, que, que implica, implica que una, una nueva bienvenida no sé. próxima capaz claro, no, no sé, la verdad que no sé de verdad que estoy con un momento donde no donde precisamente quizás, sin darme cuenta o no tanto, o con bastante conciencia, estaba expresando en esas canciones y en ese sonido sobre todo, una sensación de, de, de, de estar un poco afuera de muchos lugares del mundo. Y en ese, afuera igual hay muchas cosas de adentro y que no solo escuchamos y charlamos al aire y vamos a seguir escuchando luego, pero hemos hablado muchas veces, miro también, y, y me gusta en esta... Ponernos, ya que pusiste ahí palabras, eh, y que a mí me gusta, y siempre es cuando escucho, pienso en la lírica, digo hablamos un poco de empezar con el himno, apropiarse de la libertad, recuperarla, aunque sea por un ratito y sobreprocesado sí. capaz. Eh, y sigue con el día del prejuicio final, que también es tomar otro elemento eh, que tiene muchos hilos en nuestra historia y que hoy nunca sabemos bien por dónde nos están agarrando. Sí, es una canción bastante... También, cuando hablamos de la combinación en los juegos, a mí me interesan generalmente, tengo miradas heterodoxas de todo, de vuelta, y no es... les puedo jurar que no que no es una una, una pose. Realmente no puedo evitar ser heterodoxo y, y bueno, y, a, y acá es otro caso, donde quizás me parecía interesante utilizar cierto sonido y el autotune y demás, con, un, con una música muy este, contagiosa, donde la letra está interpelando bastante la contemporaneidad y ciertas morales complejas, incluso más complejas que, que en otras épocas donde era un poco más claro eh, quiénes representaban la libertad y quiénes no. Me parece que ahora estamos imbuidos de un señalamiento constante, pero eso eh, no lo digo como un, no lo digo desde un lugar este, de no no no, es como una cuestión de cuestionarlo nomás y, y sí tengo claro que no quiero ser todo lo que está bien. O no puedo tampoco, viste, que al final de la canción dice no quiero, no, no somos todo lo que está bien, no, no me interesa. El arte es conflicto, por un lado, o sea que no puede estar todo bien, si no genera conflicto, no hay arte para mí, a mi entender. Descreo del arte como reducido a mensaje, eso también va vinculado a, al disco del piano blanco. Y yo personalmente no, no puedo nunca. O sea, mi, no soy todo lo que está bien para nada. Eh, y eso me humaniza. Eso creo que me humaniza y que no, no quita que yo no esté tratando de mejorar todo el tiempo, entonces parece que, que también hay un cuestionamiento con el tiempo, eh, hay un momento que dice, eh, son barras, eso, eso es puro hip hop, pero dice hay gente que no es joven, apenas nació tarde, me parece que, ni tengo que explicar que no tengo un vínculo distante con, con las nuevas generaciones, todo lo contrario, no importa en definitiva porque aquí canta el narrador y no yo, pero tampoco creo que haya que hacer perseguir y estar corriendo detrás de lo nuevo como si fuera un valor en sí. O sea, o mejor dicho, la novedad. Lo nuevo, lo renovador, me parece que trans trasciende digamos, a, a la agenda del día. Por supuesto que estamos todo el tiempo pendientes. Yo soy un enfermo y estoy un... todo el día ahí con las antenas viendo qué está pasando. Pero no me subo a todo porque sí, ni voy a renegar de la historia. O sea, me gusta tener una, vida, una mirada histórica de las cosas. Cuando surge algo nuevo que se vincula por un lado y que rompe hacia adelante y se proyecta hacia adelante, me interesa del mismo modo que valoro artistas o pensadores o, o, o, o poetas o demás de otro tiempo y demás, ya fue, o sea, qué sé yo. Yo tengo amistades que van de los 20 años a los 80, o sea, ¿por qué? ¿Por qué pensar, viste? Y yo siento que vivimos en una época de una necesidad compulsiva por lo nuevo y por una exaltación malentendida a mi gusto, de la juventud. Eh, la juventud no, no está en el documento, es un lugar tan obvio y tan trillado, pero bueno, creo que el siglo XXI nos está llevando a, ciertos, a tener que revalidar y, y recorrer ciertas cosas que parecían como saldadas y, y básicas, ¿no? pero Sí, o bueno, también el... esa parte artística es la que te mueve a decirlo para sacarlo y sacudirlo, porque también... Eh, el... y, y creo y creo que, digamos que, que, que ahí es donde funciona la canción, no está sonando, no soy un tipo con una guitarra que, acústica que me encanta, eh, cuestionando ciertos manejos o ciertos eh, eh, comportamientos sociales del siglo XXI. Lo estoy haciendo con el sonido del siglo XXI y me parece que eso es lo que, lo que, lo que da a entender eh, subyacentemente que soy parte del problema, o sea, no lo miro de afuera. Soy parte del problema, acá estoy, lo entiendo y lo cuestiono. Ah, por lo menos, ¿qué estoy pensando, no sé si... Y es la gracia para mí de llamarte, de invitarte y charlarlo, porque creo que eh, eso, la música tiene eh, su, su cosa de que nos tendríamos también que callar y simplemente escucharlas, pero a la vez eh, hay tanto ruido alrededor que está bueno darle un rato de esta reflexión como estamos haciendo, y pienso en ese ruido y este diálogo con las generaciones, y ya mencionamos las primeras dos, digo, por la tercera, el pobre el Jijiji, la primera vez que te vi... Eh, me da pudor confesarlo, eh, confieso que sentí en el pecho algo así como agitarse en el Pogo de Jijiji. Hi -hi -hi. Muy hip hop, pero eh, argentino, ¿no? de esta Y yo cuando lo escuché pensaba en el Pogo de Jijiji como estamos en pandemia, que no, no podemos ni siquiera eh, hacer el Pogo del colectivo que nos trae a la radio. Oh. Eh... Sí, o, o quizás otro himno, otro himno al cual estoy siendo sacrílego, ¿no? Porque, digamos, si hay un himno... Si hay himnos argentinos, supongo que jiji es uno de ellos. ¿no? Eh, sí, ahí bueno ahí ya no sé si es tanto barras. Eh, qué sé yo, son canciones más poéticas quizás, no sé qué sería poético. Eh, sí, es una canción que me gusta mucho, que me emociona mucho. Creo que es una, es una canción un poco dramática. Fue una, no sé si querés que te hable de la canción, no sé cuál es la idea. Es una canción que había formado parte de, de las... Eh, del último baile, que fue este álbum fantasma que yo saqué en junio, que son 40 grabaciones eh, salvajes, que estuvieron publicadas un par de días, y la, esa, esa toma sí es original, es la misma toma, y ahí sí le, le incorporé el, el autotune y le sumamos después con Lucas, un, con Lucas Gregorini, que me ayudó a producirlo, eh, un melotrón, pero bueno, es un ejemplo claro de que, digamos, que yo no necesitaba el autotune para afinar, no digamos, pero sí cuando lo estaba cuando estaba cantando, me imaginaba cómo sonaría eso con Autotune. De hecho, fue un ejercicio vocal. Eh, adrede fue en esas noches eh, de pandemia, esos sábados de encierro y demás. Y, y con Carmen Sánchez-Diamonte, que siempre hablamos mucho de música y de cantar. Y, y ella, bueno, ni te voy a explicar lo que sabe de, de la voz. Como que le digo, mirá, hice esto. Ar armé una progresión ar armónica, que es como medio la misma todo el disco. Y le digo... Quiero probar a ver cómo canto de vuelta en estado salvaje de tirar una melodía que vaya por ahí y, y que no me moleste si hago falsetes, si la voz se me rompe, si subo y bajo. Y es medio un ejercicio vocal este sobre cuatro acordes. Y después me gustó mucho, quedó, porque, no sé, me, a mí me emocionó, qué sé yo. <risa> y con el autotune me, me, me pareció más emocionante, me parece una canción de amor muy, muy sencilla. Y, y también políticamente incorrecta porque este que en tiempos de superación emocional donde todo el mundo suelta y demás, eh, dice algo totalmente aberrante para cualquier este, psicoanálisis que es, no hay tristeza más grande que haber sido tan feliz, lo cual nadie debería reconocer y deberíamos decir, no, bienvenido, que pudiste ser feliz y ahora estás triste. No, es un majón, o sea, es horrible acordarse de un momento muy feliz que ya no se repite. Obviamente no siento eso todo el tiempo, pero el narrador lo expresa en esa canción y me, a mí me gusta. Bueno, eso es clave y yo no te quiero llevar para ningún lado, yo te quiero seguir y seguir el diálogo que propone también esta música. Estamos con Ramiro García Morete, Mister, en el nuevo disco Las Estrellas. Mencionaste las 40 canciones que, habían, que aparecen y desaparecen de la internet para Curioso y en esta cuestión pandémica, que en realidad todos los links los vemos y nos desaparecen, a mí eso me, me gustó de ese concepto, pero también mencionaste a Lucas Gregorini, parte de este trabajo final que está compartido, y hay más personas involucradas, vi ahí que está Juan Artero también, que, que sí, es eh, alguien que por lo menos ahí en lo público, hace rato que no, no compartías música. Primero debo decir que, que es un disco muy breve de 15 minutos y que es ideal para... Para relajarse, escucharlo noche y, y quizás sobrecargando lo de sentido me siento un poco culposo. Pero bueno, también es lindo conversar con vos. Eh, <risa> sí, Lucas, Lucas, como siempre, en este caso, muchas veces Lucas produce directamente. Igual nunca está muy claro eh, cuál es el límite en quién produce o quién no. Porque en definitiva yo soy súper este, metido. Y... Pero en este caso, casi fue la producción un poco más este, casera eh, de mi lado, perdón. Atalante con mate, no me estuvimos. ¿no? <risa> Está bien, yo no me armé el mate porque hace un calor acá. ¿Cómo haces para tomar mate? <coughs> Perdón. Y. Y bueno, en medio que él que la, él la hizo sonar bien, se me acaba de entrar un, un, como un poquito de yerba, viste, cuando... Si querés yo empiezo a repetir que esto lo pueden encontrar en Spotify, <risa> en YouTube, sí, voy a tomar agua. así to así tomas agua, tosés, porque el autotune tiene eso también, te disimula, te modifica algunas sensaciones, pero no te modifica el atraventarte con yerba, que en esta tarde de Radio Estación Sur estamos compartiendo nuevos es sonidos que... eh, en la <risa> prensa no Supongo que el personaje de las estrellas es como un, una mezcla de robot, astronauta y capitán Beto, que tomaría mate eh, eh, en, en alguna en la Vía Láctea, ¿entendés? Me lo imagino que iría ese robot extrañando el podo de jijijí, extrañando tomarse una birra en la placita. Es como un astronauta que, que fue Rolinga. <ríe> eh, no, te, te decía que, que Lucas, como siempre, me ayuda a que esto suene bien, básicamente. Eh, Rudy. Eh, otra, otro ciudadano ilustre de Ringuelet fue quien masterizó y un párrafo aparte para Juan Artero, que para mí es uno de los compositores que más admiro. Y un músico increíble, yo, Las Estrellas, que es una canción que había editado en la pandemia, en toma 1 también, grababa con el celular y se publicó con un video el año pasado en la pandemia más deep. Eh, tenía esta idea de llevarlo, bueno, es una hay una sonoridad y medio de voice, Julian Casablanca muy clara en el disco. Y, y le planteé como las coordenadas a Juan y me devolvió lo que para mí es una sinfonía, porque es como una sinfonía de sintetizadores maravillosa. Yo creo que es una de las canciones... viste Bueno, a mí yo no pienso en canciones, en sentido de, de armonía y demás. Pienso en sonido y sobre todo en grabaciones. Creo mm. que es una de las mejores grabaciones de, de, de mi humilde discografía. O sea, a veces quizás... yo te. ¿Cómo te explico? Hay canciones que me encantan, pero la grabación, la toma, la mezcla no fue perfecta. ¿Viste? Como decís, bueno, esto es... Yo creo que esta grabación, eh, desde la canción en sí a lo que hizo Juan, me parece precioso. O sea, es una canción que si lo hubiera hecho otra persona me volvería más loco. <ríe> es increíble lo que hizo Juan. Eh, me emociona mucho. Es un disco que me emociona, no sé. Y bueno, a mí, y acá en la radio, por lo pronto hay. Un gran porcentaje de fan del sonido stroke de Julián. Bueno, Das Punk también lo, lo utilizó claro. y es como el nexo en el rock, el nexo que tenemos o en la cultura rock, el nexo que tenemos a, a esa otra cosa que se toma, ¿no? Lo que hablamos al comienzo, de que como si el Autotune fuera algo de los jóvenes o de un rapper, trapper no, pero es desconocido no, y es. Lo usaba Cher y, y digamos, y básicamente quienes lo masifican es Das Punk. Igual. Bueno, no importa de quién es, ¿no? No, no, no, no. Eh, es nuestro pero... ahora. Le afanamos el autotune. Claro. ¿Cómo? Le afanamos el autotune, digo, que lo vengan a buscar. No hay, no hay, no hay qué eso? A mí me encanta, por ejemplo, eh, creo que, que, que lo hace, hay gente que lo usa bien y que lo usa mal. Para mí, Julian Casablanca es uno de los mejores cantantes del mundo y es uno de los mejores cantantes de autotune del mundo. Y para mí, Mauro Lombardo, o sea, Duki, para mí es el mejor cantante de cantante de Autotune, para mí es el mejor en castellano que hay. Canta muy bien. Y hay que saber cantar con eso. Hay que pensar que, que a principios del siglo XX muchos cantantes de lírica habrán dicho, ah, pero qué vivo, Luis Armstrong o Gardel, por nombrar los dos grandes cantores de un hemisferio y del otro en este continente. Cantan con micrófono, cualquiera canta amplificado. Bueno, qué sé yo. No es lo mismo un cantor de micrófono que un cantor sin micrófono. Genera otras cosas. Y hay que saber cantar con autotune. La mayoría este, seremos mediocres o no, como la mayoría de los cantantes de cualquier estilo. Y algunos sobresalen. Así que no creo que responda a un género, sino más bien a personas que, que tienen una sensibilidad particular y una capacidad que, que se acomoda a ese instrumento. Mencionaste lírico y me viene un flashback de un video que vi hace poco de Pavarotti apabullado por el público uruguayo en la tierra del candombe porque no podía hacer que se callen y... Y pienso también, en, eh, bueno, en charlar esto que decías, bueno, no querés hablar tanto del disco, pero la idea es un poco contar este proceso, canalizar tanto tiempo en que no hubo tanto escenario y ahora se viene un recital en que parte de estas canciones están, ¿cómo se arma ese recital? Eh, dijiste guitarra sí, guitarra no, pista, gente invitada, no, las armas, ¿qué anda pasando con esto? Es decir, bueno, ¿qué, ¿qué saco en la mochila para salir de, de ese éxodo de, de, de la pandemia? con las armas bueno, ayer estuvimos participando de un, en un formato reducido en, un, en una celebración de un lugar de La Plata de Bocanada y estuvo Leo García y nosotros y, y estuvimos girando ahí por Candil, Azul, Benito Juárez eh, así que estamos como con, lo, con las limitaciones que, in, que implica el, el contexto y, y los frenos que hubo y volver acá, estamos bastante activos tenemos material musical para sacar, no hay apuro, no, no estamos corriendo contra nada. Por respecto al, al show del domingo, 31 y en Ciudad de Gatos, posiblemente combine un poco de todo. Posiblemente haya pistas, posiblemente lleve la guitarra. Eh, claramente van a sonar las canciones de las estrellas. Y el resto los veré, o sea... Veré el ánimo que tengo. Puede que haya invitado. La verdad que. Pero no es una cuestión de hacerme misterioso ni tampoco improvisado. O sea. Eh, tengo muchas canciones y, y también me gusta. Me gusta tocar lo que tenga ganas ese día. Eh, sé, ya te digo. Posiblemente esté, tenga algunos acompañantes. Pero. La certeza que te puedo dar es eso. Así que va a haber pista y guitarra. O sea, va a haber momento de guitarra y momento de pistas. O sea, un poco más íntimo y otro más arriba. Un poco de mixtape seguramente haya, algo de las armas, algo de las estrellas, algo nuevo. Voy a hacer ahí como un, un, un repaso. Y es eh, también parte de invitar acá y charlar este momento, es que personalmente siempre disfruté de toda esa variedad que decía, este, y, eh, no... Tener como presenteado, digo, no sos como un, un compositor o un músico o lo que sea, que cuando te metes en sus redes y cosas es como que está la misma canción de siempre. Y eso pasó en pandemia, en los vivos, que te, te escuché cantar unas cosas que, eh, eh, tremendas. Y este disco también, y acá me están taladrando en el estudio, no sé por qué, no sé qué les pintó, pero creo, capaz que es la señal para que vayamos a seguir escuchando las estrellas. Bueno, bueno este, muchas gracias por el tiempo. Eh, les esperamos a todos el 31 de octubre, Halloween, Halloween, fin de mes, domingo. O sea, es un desafío para la gente con ánimo, vamos a revertir todas esas condiciones y creo que va a ser el mejor show solista que en mi vida, <ríe> si te gusta ese título. Porque, no, porque por ahí es el último. No sé, quiero tirarte títulos. Pero es una sensación real, Seba. Tengo muchas ganas de tocar esa noche. Eh, así que va a estar buenísimo. Aunque, no sé. Por lo menos no, no creo desde el punto de vista técnico. Pero desde el punto de vista emocional. Eh, como le gusta decir a tus hijes. Le voy a dar todo. Me encanta. Eh, pensemos entonces que es así. Eh, de paso, eh, saludo a Sofía Oliva. Que me dice que va a estar hablando con ella mañana. Y esta ah, parte sí, espectral mañana, también de este... Estaría allí Tengo que recuperar mi voz porque ayer... este me rompí un poco y mañana tengo que ir a tocar unas canciones, pero mañana voy a estar bárbaro para cantar. Ahí eh, para seguir esa gira imaginaria, la, la última, eh, si se quiere, encima la última last dance lo que The decís de dance. Halloween, creo que va a haber una fiesta de disfraces en Ciudad de Gastos ese mismo día más temprano o algo así. Me encantaría, me encantaría, creo que sería maravilloso poner como un dress code y que la gente vaya vestida este, en plan Halloween, o sea, como yo tocando canciones. <risa> Y todos vestidos de Michael Myers, de me gustaría, Freddy Krueger, sería, sería entretenido. Lo estoy chequeando, no sé si es ese día, había algo que Bummunky iba a estar pasando vinilos, capaz que el día anterior, pero toda la. la, el, la el... Creo que la, eh, a, eh, a menos que nos pisemos, no, a mí me, sería muy feliz de cruzarme con, con Necro, o sea, sería muy feliz, o sea, imagínate él, pero creo que no va a pasar eso. Pero encantado, yo cedo el espacio, prefiero darlo a él ahí, <risa> un, un referente así eh, la voy a pensar creo que voy a ir con una con alguna máscara o algo así no sé tenemos puede pasar de un... todo no te estoy vendiendo nada concreto pero estoy generando expectativa eh, eh, a partir del de, de, de, de, de, de, de, de amplio abanico de posibilidades bueno, tenemos, varios, no voy. tenemos varios capaz días para llegar que... capaz que se suspende porque negro había no, armado no, no, sus no el show zombi. se va a hacer el show se va a hacer capaz que no soy yo capaz que va a otro esto es como Daft Punk y el casco lo tenés, el casco de, el de casco la humanidad eso. El casco va a ir Yo no sé si voy, pero el casco va a ir Un astronauta va a ver ahí Al aire va a haber algo Que no sé si sos vos, el Mister, Algo desde entre las estrellas que asoma Pero nos vamos a ir a escucharlo Dale, bueno Siempre un placer, saludos para todos Mira el cielo, ya sabes.